Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, estamos con este EBR105 de Tier 10. Bien, este vehículo. Que. Que nada, que están en Prokolopka es, es su mapa este, básicamente. Es their map. Es The map. Porque. Porque sí, porque tenés un lugar muy abierto, tenés mucho lugar para, para poder moverte. Y es un vehículo que tiene. No, tal vez no la mejor visión, pero no deja de ser un ligero. No dispares porque te detectan y sos pollo. Perfecto, perfecto. Ahí viene, ahí pato. No tengo munición, solicito un ataque. Juan Ramírez con la bachat. Bueno, eh, chicos, síganme mandando sus replays que vamos a ir viéndolas Vamos a ir repasándolas para ver eh, de qué forma podemos ir mejorando en algunas cositas Viendo eh, si hicieron alguna partida, que esto que el otro Para, bueno, que los chicos vayan viendo eh, De qué forma se juega un vehículo Las posiciones en los mapas que, Mirá cómo se detecta el T-103 allá atrás Tengan mucho cuidado porque ese T-103 Decí que lo demás está muy atrás igual, los compañeros Está pidiendo que lo ataquen Es que no, están muy atrás, ese es el tema Aparece el Tito 4, uy, no se salvó de pedo. Ahí se le tira la segunda 168 daños de detección, no es mucho, zafó Lo que pasa es que la, nuestros TD están muy atrás, muy, muy atrás. El UD es 03, bueno, es entendible, igualmente es un, un TD de tiro 8. Ahí aparece el maubreaker Yo no sé qué obsesión tienen de ir con estos tanques que son súper mega visibles a lugares de campo abierto, man. Igual, fíjate cómo está el equipo verde Tiene medio mapa Está correcto, ya está el ligero en la colina En G0 A ver si puedo un poquito el más el minimap Sí, rompe un poquito las bolas mi cámara, pero Sí, no, vamos a dejarlo ahí Come on, team Le dice él, es que necesita hacer daño Y saben que está ahí No te muevas, no te muevas Saben que está ahí, se fue de pedo tienen las ganas de disparar como cualquiera que estuviera ahí. Saben, a ver, ellos saben que tenés un ligero ahí que les está detectando a todos. T-103 ya está muerto. El T-104 ya está muerto. ¿Qué hace con un Maubreaker ahí, bro? Está muertísimo. mira mira cómo ese que se va con un cero No vayan por costumbre, chicos. A la posición esta línea 1 y 2. Porque va bueno, No sé dónde ir. Voy ahí con un Maureaker. De última. O. Oh, Está bien, es, es complicado porque tenés dos artis Pero te puedes ir a la colina de H0 A mí me gusta mucho ese lugar La colina de H0 Es muy bueno Mirá cómo este trata de detectar Porque sabe que hay algo por acá No te muevas, no te muevas No te muevas todavía No te detectó, no te vio Te tiene unas ganas a ese BR Pato, te das cuenta que está ahí Mordiéndose los dientes para no disparar Ahí, ahí está de vuelta mira. Me sigue el rastro El otro ligero está allá arriba en la colina. No sé qué hace bien. Sí, está detectando, pero no sería el mejor lugar para que el ligero esté ahí. El otro, el LTTB. Bueno, ya Pato tiene 4657. Solamente, ¿sabes por qué? Por ubicarse en un buen lugar. O sea, es clave cuando se hace un ligero, un TD, un mediano. Ahí se la clavó. Es que sí, es obvio que sabe que está ahí. O sea, todos saben que hay un ligero acá. El tema es que disparen y apunten acá. Cuando sabes que un ligero está acá atrás, si vos tenés un TD allá, no te canse de disparar acá este, a este arbusto de ahí. Siempre están ahí, o un poquito más para acá, o un poquito más para allá. Si ves que el disparo eh, no, no, no cae, por decirlo así, es porque le diste al chabón. Bueno, ya está bastante definida la partida. Queda el 7772. Está es el type. Hmm. Yo no... Se apresuró un poquito porque tenía el disparo aunque sea, le hubiese pegado ese tiro. Y eso estaba bueno que se lo clave ya que estaba. Eh... O sea, si no estaba detectado. Después sí te van a detectar, obviamente, pero... Pero pasado el tiempo. Bueno, ahí ya directamente asume un poquito más el protagonismo con el ligero. Con el EBR, Hermoso, es una bestia. Están... Estos tanques están poniendo tan desfasados con respecto a los demás Ahí está el char filter. Uy, si te clavo los cuatro, sos pollo. Andate ahí, bien, por esa parte de ahí. No te abras tanto, no te abras tanto. Bien. Tenés que irte bien pegadito por la línea. Porque hay como una curva ahí que hace que no te puedan pegar. Si vos venís abierto por esta zona, si se asoma un poco te podés disparar. Igualmente ya está redefinida. Ya está, mirá. Se llevó todo ese sitio. 6.400 así sitio y hay algo más por ahí, ¿no? El pesado, ahí está. ¿Qué hace con un pesado ahí atrás? Un tier 9, boludo. Está bien, el caza está bien. No... Qué mala leche, bro 520 le rebotó Eso es lo que digo Ahora, él te la clava El ligero te la clava No Le LBR Ahora, vos con un TD Le disparás Y no, le, no se la clavas, boludo Rebosto Las mecánicas de Wargaming Las Espectaculares Mecánicas de Wargaming Podríamos decirlo así 504 con una explosiva, boludo Está rotísimo, boludo Hiper desfasado. 8800. El type se la clava. El type está recaliente con el EBR Porque sabe que lo exporte toda la partida. Y chavo lo hicieron cagar. 15 a 2, boludo. Lo recagaron a tiro. Está, está muy bien, está muy buena. Ahora voy a sacar captura de pantalla eh, de este lindo bichito. Está muy bueno. La verdad, ya te digo, para mí es, este mapa es para, para los EBRs. Si te toca un ligero, no te quedes eh, en un solo lugar. Salvo que sea esa posición que es excelente, es muy buena, pero tiene una gran desventaja que es que todos saben que te pones ahí, con lo cual sos eh, pollo O sea, tenés mucho, si tenés un jugador avispado, o sea, yo si me pongo con un TD atrás de todo, en, K, en K2, por decirlo así más o menos, o en J2, atrao unos buenos arbustos, haciendo los 30 metros de distancia para que no te detecten. No me canso de disparar ese arbusto. Si sé que a mi, compañeros míos los detectaron, es porque está ahí segurísimo, olvídate. Entonces eh, tenés que disparar siempre ciegos a ese lugar. Eh, y la otra que les decía es. No vayas por, por la por línea 1 y 2 con los pesados. No con eso. No con el mouse breaker No con el mouse. No con el, porque te recagan a tiro. Tenés una línea. Todos los TDs prácticamente van a estar ahí atrás. La mayoría se va a poner ahí atrás en, en C1. Por ahí más o menos. Ahí lo agarrando un toque. En C1 se van a poner por ahí seguro. Te van a hacer cagar. ¿Entendés Tratá de... Está bien, ya me vas a decir, no, bueno, ¿qué querés que haga con un mouse? Sí, ya sé, pero aunque sea tata ahí, te, pegate tres tiritos, pegate cuatro tiros y después morí. Entendete cuatro tiros, aunque sea mal que mal, son a cuatrocientos y pico de daño, son unos mil setecientos, mil seiscientos, mil ochocientos. Pero no te vayas con un cero, porque es un garrón. Después te vas, puteas, te calentas al pedo. Eh, lugares que podrías ir depende si tenés eh, depresión o no. Bueno, la parte de línea F5, F6. La parte del camino, si tenés un VR piola como este, no está mal, pero no te conviene con los super pesados. Eh, y la que más me gusta a mí es la de la colina de 9 y 0. O si no, ir a pelear la parte del de poblado ese de, de, de, de casas de madera que está por allá. Por aquella zona, más o menos. Perdón, por ahí. Entonces, eso está, está bueno. Que es línea E y F. 6, eh, 7 y 9, más o menos por ahí. 8, tal vez. Así que, bueno, amigos. Nada, eso. Traten de tener cuidado. No se pongan allá atrás. Y con los súper pesado. Mirá como se los recomieron a todos. Por la culpa solamente. O mejor dicho, o por la virtud de un solo EBR que se puso ahí. Todos los demás se ponen atrás a pegar. Chao, listo. Eh, se fueron 15 a 2. O sea... Eso es lo que no me está gustando mucho del juego también Que todas las partidas, o no sé si todas Pero muchas, son 15 a 0 15 a 1, 15 a 2, 15 a 3 O sea, como que hay O sea, en dos minutos se define todo O sea, es plum plum plum plum, plum Me empiezan a caer todos, boludo, o sea, es tremendo, chabón eh, Así que, bueno, eso, amiguitos Muchas gracias, que tengan un Hermoso fin de semana, cuídense Y mándenme sus replays en el Discord Que hay una sala que dice replays, van, me la dejan ahí Y después vemos si la vamos subiendo de a poquito Porque seguramente van a ir... Mandando varias replays, besos, cuídense Hermoso fin de semana, chau chau